A mis espaldas se va a desarrollar el que va a ser el concierto de equipo más grande Más grande que nunca antes Latinoamérica y muchos países de Europa hayan podido siquiera pensar que iba a ocurrir Hola, nuevamente bienvenidos a mi canal El día de hoy estamos en Santiago de Chile Para los que no me conozcan, mi nombre es Sebastián Vivo en Corea del Sur, pero me encuentro de vacaciones acá en Santiago de Chile Porque obviamente no me podía perder este gran evento Que es el SM Town, que todo el mundo sabe que se viene y que estoy seguro que nadie se puede quedar afuera porque si alguien está pensando en quedarse afuera eh, replanteese su vida realmente he llegado específicamente hasta una estación de la línea 6 que es esta, la estación Estadio Nacional donde se encuentra del Estadio Nacional y en este lugar vamos a grabar algunas cositas que les quiero mostrar del Estadio Nacional que es el lugar donde se va a desarrollar y llevar a cabo finalmente el SM Town que es este evento que tiene a todos pero así muy muy oye hay como una señora atrás mirándome y como que eh, hola, pero bueno yo perso siempre acompáñenme un poco a ver esta aventura que estoy seguro que les va a gustar porque van a poder enterarse de muchas cosas y de muchas sorpresas que se vienen para este gran concierto y además como es de costumbre en mis videos, en la parte final les tengo una gran sorpresa donde todos ustedes van a poder participar por... ¿Qué es el final del video? Acabamos de llegar al Estadio Nacional Pueden ver que es todo este gran recinto Bueno, esta es como la vista por fuera Y que donde prontamente también Pero la gente que pase por esta avenida Que es como la avenida principal de, Del Estadio Nacional Van a poder ver acá afuera Algunas cosas que se van a sorprender mucho Durante los próximos días Que también va a ser demasiado genial Obviamente muchos van a querer Comprar merchandising oficial de SM Town Porque, o sea, que no va a querer llevarse un recuerdito de esto Y es muy importante también que sepan Que en la fachada Donde está es el acceso como principal del Estadio Nacional, por donde está Avenida Grecia, van a haber dos puntos de acceso donde ustedes van a poder ingresar y comprar el merch, pero prontamente también tienen que estar muy atentos a las redes sociales de Noex porque les van a dar el aviso, porque probablemente también ustedes pueden hacer compra de merchandising con antelación con anterioridad, eso también es muy genial porque también tú puedes venir algún día antes del concierto, comprar tu merchandising, entonces si después solamente llegas al concierto vienes con tu y con todo tu merch así pero completo ya disfrazado del fan más fan del mundo, solamente te dedicas a disfrutar el Concierto. cosa que me parece muy genial porque en Corea eso no se hace y es como que tenéis que mamarte la fila y el mismo día donde compráis el merch tenéis que disfrutar del concierto anda todo todos es que como, no sé, muy asqueroso en realidad pero que hagan este sistema así como de compra anticipada o de venta anticipada de merchandising lo encuentro demasiado así como loco Charizó. Actualmente estamos en un lugar que yo sé que muchos chilenos lo deben reconocer por lo que es el fondo La parte de los camarines por donde siempre está como la selección chilena Como súper cuático saber que nuestra selección chilena va a compartir el mismo espacio Donde eh, va a compartir eh, para este gran evento los grupos que tanto estamos esperando Así que wow, realmente muy bacán Finalmente estamos adentro del Estadio Nacional Donde se va a llevar a cabo este concierto Estoy realmente así como pisando Así como the real, for real, donde va a estar el escenario. En la cámara se ve que es súper grande, pero te juro y les prometo que veo demasiado cerca las tarimas que están al frente mío. Entonces ahora como que me cuestiono que en realidad las canchas de fútbol son súper chicas. Y como que realmente se va a ver demasiado cerca eh, estando aquí, por ejemplo, en la cancha. A mis espaldas se va a desarrollar el que va a ser el concierto de k más grande, más grande que nunca antes Latinoamérica y muchos países de Europa hayan podido siquiera pensar que iba a ocurrir En un par de semanas más se va a desarrollar lo que finalmente pudimos lograr entre todos los fans de K-Pop acá en Chile y en Latinoamérica El deseado... SM Town. El Estadio Nacional es el recinto de Chile más grande que ha albergado a los artistas más importantes de la agenda musical en el mundo. Artistas como YouTube, Metallica, Bon Jovi, Michael Jackson. Aquí se han desarrollado copas mundiales de fútbol como la Copa América. Sorry que lo compare con Corea, pero sabéis que me pasa mucho. Siento que los recintos en Corea son tan alejados todo que es como difícil ver bien, difícil ver de cerca. Pero acá lo estoy viendo y realmente se ve muy parejo. Se ve como. ¿Me explicas? ¿Te en la parte de allá donde se ven como esos hombres que están ahí En esa parte de allá está el gran escenario, el escenario principal que es como el, el más grande Y después los brazos se van a extender por acá, llegan uno hasta acá y el otro hasta allá pero lo que a mí me llama mucho la atención que cuando yo me metí a punto de ticket los asientos que están como acá como que hay algunos que no se han vendido todavía y es como hola, la gente no sabe que por aquí va a pasar el, un carrito que voy a poder verlo así como eh, hola casi dale la mano, es como siwon, sí, dame la mano eh, veo todo tan cerca, sé que yo desde la ubicación donde estoy siento que veo más cerca de donde veía BTS en Corea no sé, es como raro en este momento yo voy caminando por la pista atlética y por este mismo lugar es por donde van a pasar los carritos los famosos carritos de los cuales hemos hablado tanto en este video, que son los carritos que van a dar Vuelta todo el estadio, estos carritos van a darle la posibilidad de acercarlos a ustedes Y ustedes van a poder ver así de cerca, onda ahí Ponte así que yo soy como, no sé, chañol, ah, Sí, soy igual Ahí al frente, si sí, voy a ir aquí al frente y le voy a decir a la niña que va a estar ahí sentada pero voy a decir como, te amo, hola, te miro Acá hay un escenario, que es el escenario tercero Que es donde van a llegar los artistas por los carros que van a venir por acá Ahí está el escenario principal, ¿verdad? Entonces ahí los cabros se van a subir al carro Van a andar por aquí, van a ver a toda la gente que está acá Los van a saludar absolutamente a todos y van a llegar acá, hola, eh, los van a tener Como muy al lado igual, así que Onda, es demasiado bacán, siento que se ve bien de todas Partes, bueno, no sé, es como que También es muy importante destacar Que la gente que está aquí en la cancha, que es en el VIP, miren lo cerca, es que oh, Me da rabia porque la cámara como que no, no captura Lo cerca que se ve, porque este Lente es como lente de lejanía Como que, ah, realmente eh, Estando en la cancha, onda, yo veo clarito El extremo, ustedes obviamente están en el medio Mucha gente va a estar en estos sectores, porque por Ejemplo, aquí va a estar el tercer escenario, y si se fijan si ustedes compran entradas como acá en esta orilla van a estar al lado de ese escenario y van a estar al lado cuando pasen los carritos entonces de donde estés te aseguro que vas a ver pero realmente muy bien cosa que no pasa en corea porque todo está lejos ya hola hola tanto tiempo ¿Sería posible saber un poco cómo fue el tema del escenario? ¿Cómo armaste el escenario? ¿Cuáles fueron tus ideas, tus expectativas para eso? Mira, principalmente todo lo que tiene que ver con el escenario y todo lo que, todo lo que se hizo, siempre son referencias de Corea, ¿cachai? Pero muchas veces las referencias de Corea no. Honestamente, a mí no me satisfacen muy, mucho, porque nosotros buscamos que la gente tenga mayor cercanía con los artistas. ¿Este, este era antiguo, ¿Ese era el, antiguo el que, el man, el, el que como, mandaron ellos. El que, el que ellos como querían, ¿ya? Y nosotros lo cambiamos. Porque ustedes querían este. Claro. Es, es, incluso este es más grande. El escenario llega de lado a lado de la cancha de fútbol. Toda la gente que está como en este... Claro, sector, exactamente. Cuando el carro se mueva hacia acá, todos estos asientos. Claro. Los dos van a tener al, no tener al frente. Sí, es un poco lo que decía hoy día cuando estaba en el, en el estadio, también me di cuenta de eso. Porque sacando cuenta, toda la gente que está ahí en esa primera fila o en esos primeros asientos, tienen primera fila cuando pasen, ¿po? Sí. Incluso, como tú mismo decías, cuando tratabais de comprar como tickets en Corea Como que estos asientos siempre son los que más se venden Porque cuando pasan por los carros sí. Empiezan a, como, a tirar regalos, autógrafos, no, pelotas Pelotitas, sí, sí, y un montón de cosas más Y como te mostraba en el, en el plano anterior, si te das cuenta en el, en el formato anterior del escenario En este sector, como que quedaba igual la gente como muy afuera mm. Como muy alejada del de lo que son las pasarelas, entonces lo que hicimos nosotros obviamente es cambiarlo y hacemos la pasarela más grande, más ancha e incluso esta pasarela llega hasta acá además que también es súper importante que la gente sepa el espacio se ve muy grande en relación, a, en relación a como uno considera que es la cancha de fútbol pero mira, aquí Solamente hay 360 personas Ahí sí, dice 360 personas mm. 360 personas Es decir, en este cuadrado no hay mil o 2000 Es, decir, es un Son pocas personas Súper pocas personas Y no hemos hablado del tercer escenario Donde mucha gente se pregunta en el mapa ¿Cómo llegan a este escenario? Con los carritos El carro, obviamente, sale de acá del yeah. extremo uh -huh. Recorrería toda la parte de acá del centro yeah. Y de aquí se, se, eh, se, se acercaría hacia la galería, que es toda la parte de acá, ¿Ya? se acerca a la galería y de la galería recorrería toda esta parte de aquí hasta llegar al escenario escena arriba. Los carros sirven para que todos estén cerca de la pista, independientemente si estás en galería o un montón de otras cosas más referentes a, la, a, la, a los sectores que están un poco más lejanos, igual vas a poder verlos de cerca y eso es lo más importante también del show Cuando comience el concierto piensen que eso que van a estar viviendo en ese segundo lo construiste tú lo construimos nosotros y lo construimos todas las personas que estamos en esto porque si no hubiese sido quizás como por todas las personas por esas miles y miles de personas que siguen este género nada de esto hubiese ocurrido ni 10 años atrás ni estaría ocurriendo Y por eso también es súper importante el llamado que le hacemos a todos es decir, no puedes dejar de ser parte de esto no puedes por de motivo no considerar eh, asistir a ese metabolismo yo creo que eh, el arrepentimiento siempre es grande, pero cuando se hace y se, uno da el paso y, y va eh, yo creo que nunca jamás, jamás jamás se van a poder olvidar de algo como lo que se vivió ahora Que estés delgado Te dijeron cuando llegaste? No, pero no tienen nada que ver con lo que estamos hablando Es que te muy delgado, ¿cachai? estás muy, estoy rico, rico Gracias por ver el video Eso Gracias por apoyar a este, a este animal Ahora nos vamos a devolver al Estadio Nacional Porque gracias a The Olox, Les tengo una sorpresa preparada que vamos a ver ahora Así que vamos al Estadio Nacional nuevamente Y ahí van a ver la sorpresa que les tenemos Nos vemos Y como es de costumbre vamos a hacer un gran gran concurso Ustedes no pueden quedarse fuera de este gran festival Quiero invitarlos a que sean partícipe de este gran evento Y vamos a hacer un concurso donde todos vamos a poder participar para poder ganarte una entrada para estar aquí, exactamente aquí en el VIP del SEMTOW. Se van a preguntar cómo participar y es bien simple, quiero que a continuación al gesto que yo haga apuntando hacia atrás, ustedes le hagan una foto captura o un pantallazo. Esa foto les voy a pedir que la suban a su Instagram, etiquetarme y poner el hashtag ChipoXSMTown y poner abajo en la descripción por qué se quiere ganar esta entrada. Las razones más novedosas, las que sean más entretenidas también, las que también tengan más likes, todo va a ser un conjunto para poder ser seleccionada para ser la ganadora o ganador de este concurso. Por mi parte me quiero despedir, quiero agradecerles mucho por haber visto este video. Nos vemos sí o sí en el SMTOWN, viernes, sábado 18 y 19 de enero y eso poco.